Cocinamos a fuego lento, pudding de café. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Hace poco os puse un vídeo de este delicioso pan de torrija. Y os dije que también se podía hacer con este pan. Pudding, pues eso es lo que vamos a hacer: un pudding de café. Ahora mismo está saliendo el enlace por si queréis hacer este pan de torrijas. O también os lo voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer el pudding. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta. Luego ponemos en un bol los huevos y el azúcar. Y esto lo vamos a batir. Muy pero que muy bien Cuando lo tengamos bien batido vamos a añadir la leche Y vamos a hacer exactamente igual Vamos a batir y a batir Este pudín muy fácil de hacer y tiene un sabor increíble Cuando lo tengamos bien batido añadimos el café soluble Y volvemos a batir Como veis cada vez que pongo un ingrediente mezclamos bien ya lo único que queda es poner el pan troceado, como lo veis en trocitos pequeñitos y mezclamos bien con el líquido que tenemos aquí de la mezcla de los huevos, el azúcar, la leche y el café soluble. Vamos aplastando y vamos empapando bien nuestro pan, cuando esté bien empapado, cuando esté bien con ese líquido lo vamos a dejar un minuto o dos para que se empape bien y volvemos a aplastar y ya tenemos listo nuestra mezcla o nuestra masa como lo queráis llamar de pudin de café. Añadimos la masa. En un molde, en el molde que vayamos a utilizar, yo he utilizado este de silicona rectangular, podéis utilizarlo de metal o incluso de cristal. Una vez que lo tengamos listo, con mucho cuidado, porque os recuerdo que la olla tiene que estar caliente, lo metemos dentro de nuestra olla de cocción lenta. Y ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dejamos pasar dos horas y media y este pudín ya está listo. Lo bueno de hacer este delicioso pudín de café es que podéis comerlo tanto caliente como frío. Esto lo dejo a vuestra elección. A ver, os digo, yo le he espolvoreado un poquito de café soluble por encima. Y esto, aparte de darle color, le hemos dado un poquito de decoración, también le da un sabor ¡Mmm! Para los que me preguntáis, este es mi otro canal, se llama Postres fáciles y rápidos. Y allí vais a encontrar una gran variedad de postres. Como por ejemplo tartas y pasteles, como esta de queso y membrillo. O esta deliciosa mousse de fresa. O esta fácil tarta de chocolate. O esta de fresa y yogur. Riquísimos bizcochos. Como no, también vamos a hacer galletas. Y no puede faltar las cheesecakes, como esta de chocolate. Y por supuesto, postres tradicionales, como este arroz con leche y este flan. Postres de hojaldre mermeladas caseras deliciosos brownies y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o estas paletas de mora o la tradicional contesa ¡Mmm! recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápidos ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pudin de café, si te ha gustado mi receta regálame un like, me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas, no te pierdas nada de cocinando a fuego lento, sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información.